Bueno, ¿qué tal otra vez? Hoy vamos a, a ver alguna cosa que me han preguntado en relación con el uso de. que hablamos de los. de los buses como, como grupos de instrumentos. Que si era, bueno, mejor auxiliar, usar auxiliares o era completamente indiferente usar buses o auxiliares. Yo creo que expliqué ya algo en, en algún otro vídeo en cuanto a la explicación de los buses. En, en general en las mesas pero lo que hay que partir es eh, de cómo funcionan eh, todos estos caminos digamos interiores que llevan las mesas digitales en función de la mesa que tienes no es lo no es lo mismo cómo funcionan esta mesa cómo funcionan en otras otras marcas como, eh, incluso dentro de Yamaha ¿no? cómo funcionan los buses auxiliares en cada mesa no en concreto en esta mesa de Yamaha, la 01V96i, eh, los auxiliares y buses son relativamente similares. Eh, normalmente las mesas, cuando se les llama auxiliares, eh, suelen tener algo más que un simple bus. Un simple bus es un, bueno, un camino como tal en cual transportas la señal. ¿no? En el caso de esta mesa, los buses y los auxiliares eh, vienen bastante completos entonces son relativamente similares pero tienen una pequeña diferencia que es la que os va a hacer elegir para qué los vais a usar si usáis un auxiliar o usáis un, un bus ¿vale? entonces la primera diferencia entre los buses y los auxiliares, por ejemplo la capa master que tenemos aquí, tenemos los primeros ocho auxiliares y del 9 al 16 son el bus 1 al bus 8, es que, bueno, vamos a empezar al revés, vamos a empezar a hablar qué es lo que comparten o qué cosas iguales hacen uno u otro, ¿no? Entonces, eh, tanto el AUX como el bus en, en esta mesa tienen ecualizador paramétrico, tienen compresor, tienen la salida posible asignada directa a los Omni Out, es decir, a los Out de la mesa analógicos. Tienen la posibilidad de ser emparejados en estéreo, tanto uno como el otro, y a partir de aquí el tema cambia. Los auxiliares eh, tienen una manera diferente de, de entrada de los tracks a estos buses, diferentes al, al bus normal. El bus normal tenéis que acudir, como recordáis, a, a la pestañita de, del pan routing de aquí para poder, si le dais eh, y vais pasando tenéis dentro de cada canal la posibilidad de enganchar ese canal directamente al bus, a los buses pero no tenéis para enganchar a los AUX ¿Por qué? porque al bus la entrada le llega pues, fader, es decir, le va a llegar lo que tú tengas en el, en el canal de entrada si por ejemplo tienes esta configuración y tú mandas el canal 3 al bus 1 lo que entra en el bus 1 es la altura o el volumen que tienes del fader de aquí es decir cualquier modificación que hagas en la señal afecta a la entrada del, del fader y esto no es eh, intercambiable, es decir no puedes ponerlo pre fader ni, ni colocar el envío al bus de otra manera por lo tanto los buses se van a utilizar en aquellos casos que Tengas señales o necesites hay una segunda señal que te concuerde con eh, la altura del fader o el volumen que tú le estés dando a la mezcla. La diferencia con el aux en este punto de entrada, pues que el aux eh, en esta mesa, como sabéis, está aquí en el, en el fader mode que es el seno fader, es decir, tú vas a enviar eh, a estos auxiliares a través de los seno fader, es decir. Ahora mismo lo tenemos enviado, pero esto normalmente estaría abajo, ¿no? ¿El auxiliar 5 que quiero enviar? Pues envío esto. ¿Y cuánto envío? Lo que yo quiero enviar, esto o esta cantidad. De este igual, de este igual, exactamente igual y enviaremos todo lo que nos pareciese bien. En este caso tenemos aquí unos unos envíos de, de batería, un extracto de batería y estamos enviándolo al auxiliar 5, ¿vale? El auxiliar 6 me ha enviado y por lo tanto no, no hemos enviado nada. Si queremos hacer, hacer alguna modificación de ese envío, porque estamos enviando demasiado de ese evento, lo bajamos, pero no nos afecta en la señal que teníamos en el, en el fader. ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que este, esta manera de entrar a esos, a esos buses o auxiliares ya determina para qué lo podemos usar. Eh, para monitores de suelo, pues no es conveniente utilizar un bus. Porque mmm, el músico normalmente nos va a pedir su propia mezcla, entonces no se la podemos hacer. Si sí le podemos quitar o poner elementos, pero no le podemos dar más o menos volumen diferente al que hayamos hecho para la mezcla estéreo final. Y por lo tanto, eh, no podremos utilizarlos como, como monitores, o no deberíamos. Si hay una urgencia y hay que hacerlo, pues se hace, ¿no? Pero, pero no puedes porque cualquier modificación al fader que hagas aquí le va a tocar también la mezcla a él, ¿vale? Entonces, ¿para qué usar el bus normalmente? Pues se usa para mandar una segunda señal, por ejemplo, de esa mezcla a un refuerzo de sonido, a pues yo que sé cualquier técnico a lo mejor de radio que esté allí que vayan a amplificar, que vayan a, también a transmitir el concierto, pues le envías una segunda señal por los buses, exactamente igual que tú haces en el estéreo de, de la sala. Pero a lo mejor te lo pido a otro volumen, puesto que ellos emiten a diferentes frecuencias, etcétera, etcétera, y, y ratios de, de volumen, pues tú lo que haces es bajarle, si es el bus 1, pues la señal hasta que él esté conforme con el volumen que le esté llegando, ¿vale? Eso lo puedes hacer en la auxiliar exactamente igual, porque tienes volumen pero eh, sería creando otra segunda mezcla en el auxiliar para el caso del bus pues lo tienes muy sencillo lo utilizas a través del bus, mandas la señal y lo que haces es bajar la mezcla general de lo que tienes en tu, en tu mesa, ¿vale? por eso utilizábamos el otro día los buses para hacer los grupos de, de instrumentos, ¿por qué? porque estábamos manejando ese grupo como si fuese un grupo de mezcla final es decir, estábamos manejándolo en función de lo que nos iba apeteciendo sonando aquí íbamos enviando de aquí y el bus reaccionaba igual, es decir, lo que yo enviaba aquí el bus lo estaba enviando ¿por qué? porque estas pistas no iban directamente al estéreo sino que se pasaban a los eh, buses que son los que enganchamos para ir al estéreo ¿vale? entonces esa diferencia de entrada es lo primero que nos va a hacer decidir para que lo usamos o no ¿vale? ¿qué otras diferencias hay entre, entre, el, entre el AUX y el bus? como he dicho los enon fader del AUX puesto que podemos enviar post fader esto es modificable, también podéis hacer que se envíe pre fader, vale la pantallita eh, cuando hacéis el envío del, del auxiliar 5 por ejemplo si lo veis aquí, justo debajo de la ruedecita de cada envío si estamos enviando este en concreto por ejemplo este que tenemos aquí veis cómo mueve la ruedecita pues este envío lo puedes poner pre fader, es decir que por la razón que sea y de interese no quieras que se modifique el volumen de envío que está saliendo por ese auxiliar. vale. Esto puede ser interesante si utilizas los auxiliares para enviar cosas a un procesador exterior, etcétera, vale. Es decir, que eso que hagas tú en la mezcla no le afecte. En principio está en post fader porque el interés es que hagas una segunda mezcla diferente a la mezcla a la mezcla principal, ¿vale? ¿Qué más eh, cosas difieren? Bueno, pues eh, la salida al Boost Main es diferente. El bus, como sabíais, en el, en el pan routing, si seguimos, tenéis la opción del bus a estéreo, es decir, si quieres que ese bus vaya o se enganche directamente al, al main estéreo, le das aquí y ese bus directamente accede al, al main principal estéreo, que es lo que hacíamos el otro día con los grupos, ¿por qué? porque habíamos eh, cortado la señal directa de los canales al estéreo y el estéreo o la salida main principal la iban a coger Después del grupo que habíamos, que habíamos hecho, ¿vale? eh, el auxiliar como tal no tiene una conexión directa al main stereo. es decir, el auxiliar lo tienes que utilizar a través de otros caminos para llegar al, al main estéreo. Por eso el auxiliar está en principio cortado del, del main estéreo. ¿Cómo se enganchan los, los, los auxiliares al, al main estéreo? Pues a través de otros caminos y en este caso se enganchan a través de por ejemplo de los rack de efectos si estáis aquí en el en el pan routing y nos vamos al, a los efectos para el ruteo de efectos perdona en el no, en el patch tenemos en la tercera pestañita cuatro racks de efectos. Esos cuatro racks de efectos se conectan directamente a cuatro buses más que internos de la mesa que son cuatro buses estéreo que están aquí a nuestra derecha. ¿vale? Entonces esos cuatro buses internos reciben señales de varios sitios entre ellas y si lo colocamos aquí recibirán la salida de los racks. Entonces el AUX lo que puede eh, hacer es ser conectado a través de este rack de efectos y a través de sus salidas conectarnos a estos cuatro eh, que son dos, estéreo estéreo in 1, 2, 3 y 4 en, en estéreo los cuatro perdón que son estéreo y a través de aquí conseguimos si son efectos que los efectos pasen directamente a, a, al main estéreo pero podríamos hacer que no fuese así, es decir, podríamos colocarlos aquí y que este efecto en vez de ir al main estéreo fuese incluso hasta otro canal de la mesa y este canal volviese ya a ir al estéreo vale entonces en principio eh, los aux, como os digo, no tienen conexión directa al main, salvo que utilices este el rack de efectos y algunos otros caminitos que hay de inserción y demás que puedes que puedes utilizarlos. ¿Vale? Eh, ¿Qué otras diferencias? Bueno, pues eh, como decimos la graduación del volumen de envío en el aux es posible a través del seno fader y en el bus no se envía en el volumen que está tu mezcla principal, ¿vale? Eh, bueno, ya que estamos aquí en rack de efectos, ¿hay alguna otra diferencia en rack de efectos con AUX y BUS? Mm, sí, el AUX por ejemplo viene directamente, puedes hacer una entrada directa al efecto para que salga por aquí y los buses no puedes conectarlos directamente, lo único que puedes hacer es hacer una inserción de este efecto, de este rack digamos de efectos en el bus directamente, de esa manera o si haces eso, ese efecto quedará única y exclusivamente asociado a ese bus porque lo habrás insertado en el camino intermedio del bus vale Entonces afectará completamente a la, a la señal porque lo vas a meter dentro de la misma pista o del bus, eh, por reiteración, del bus del bus, es decir, el caminito del propio bus, ¿vale? Y es una de las maneras que puedes tener eh, de conectarte el bus al estéreo, pero tienes que insertar un, un rack de efectos intermedio, ¿vale? ¿Qué otras diferencias? Bueno, pues eh, lo que hemos visto antes y hemos hablado, el envío es eh, post fader o pre fader en el caso del aux y en el caso del, de la conexión eh, del bus es eh, post fader, es decir, te afecta el volumen del fader, si lo bajásemos no lo podríamos oír. Vale, entonces vamos a dar un ejemplo si queréis, yo he conectado aquí los dos monitores, a la izquierda el auxiliar y a la derecha el bus como si utilizásemos para, para enviar señales y vamos a ver las, las diferencias que hay, si yo hago un envío como tengo aquí puesto por ejemplo, envía todo esto al, al auxiliar 5 y también en el, en el pan routing veréis que tenemos los, todos los canales que tenemos aquí metidos también en el bus 1 ¿vale? significa que estamos enviando por ese not fader todas las pistas al auxiliar y todas las pistas al bus 1 vale entonces vamos a ver si tocamos aquí en la mezcla principal qué es lo que ocurre en el bus y qué es lo que ocurre en, en, el, en el auxiliar vale entonces como esos son los auxiliares que vamos a utilizar vamos a utilizar el auxiliar 5 el 678 no lo usamos y esos tres buses tampoco vale vamos a bajarlos un poquito y vamos a ponerlo para, para ver las diferencias vale por la izquierda recuerdo suena el auxiliar por la derecha suena el, el bus como os digo vamos a utilizar eh, el bus 1 y el bus 5 ok vamos a bajar estos para tener claro cuáles son vamos a bajarlo un poquito vale entonces en el canal izquierdo como os digo os va a sonar el, el auxiliar y en el derecho el bus vale aquí tenemos el bus ¿Vale? Pues aquí suena el, el bus por, la, por el canal derecho y por el canal izquierdo lo que os va, lo que os va a sonar es el, el, el auxiliar. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el envío del, del auxiliar a los canales. ¿Vale? Para eso lo que hemos hecho es, estos envíos, hacerlos pre-fader es decir, creo que a mí la mezcla fin, final que yo haga aquí no me afecte en el caso del auxiliar, pero sí veréis que me va a afectar en el, en el canal derecho. ¿vale? Estamos saliendo el bus. Si yo bajo la caja, en la mezcla principal, en el bus tampoco llega. En cambio si lo doy, sí que aparece en el bus. Vamos a quitar el bus y meter el auxiliar. Ahí estamos saliendo el, el auxiliar en el lado izquierdo. ¿Vale? Si ahora yo voy a la capa y quito la caja, de la mezcla principal no pasa nada, el auxiliar sigue con el envío que tengo yo de caja a este nivel, si yo quiero modificar el volumen de la caja en ese auxiliar pues lo puedo hacer aquí, pero no afecta en absoluto a lo que yo hago aquí en la mezcla principal, por mucho que suba y baje la caja da exactamente igual vale pues para eso como os he dicho en la pestañita de, de, de ruteo hemos ruteado el bus 1 a todos estos canales vale, para tenerlo para tenerlo ahí el bus estéreo está yendo al estéreo que tampoco haría falta podemos quitar, si escuchamos ahora el bus por la derecha lo estamos sacando por el Omni Out y por lo tanto no necesitamos que vaya al estéreo porque estábamos utilizando como os he dicho una especie de monitor para los músicos tenemos ese inconveniente que al mover faders el bus me varía y en cambio en el auxiliar no me varía. ¿vale? Entonces bueno pues como decías es un poco la, la diferencia que hay entre los entre los dos sistemas ¿vale? y sobre todo que tengáis en cuenta que en cada mesa es diferente y en cada mesa los buses llevan una cosa muchas veces eh, en otras mesas que ya, los buses no llevan absolutamente nada ni compresor ni nada eh, y los auxiliares y lo llevan todo, y entonces, bueno, pues necesitáis utilizar compresor, tenéis que utilizar auxiliares. Entonces, hay otras mesas que en estos envíos se llaman el QE, Q, que es como sabéis en inglés significa señal, es decir, oír la señal, que es en realidad una especie como de solo, el mismo solo que tenemos aquí, que es para escuchar eh, eh, directamente la, la señal. Luego, además, también otras eh, mesas te aparecen el post fader, pre fader y demás es para escuchas en función de que si queréis escucharlo justo cuando entra aquí o en alguna situación hasta el fader vale para poder saber qué es lo que está pasando si es por entrada si es por fader o por algún procesamiento interno y bueno y básicamente es lo que tienes que pensar en esta mesa ¿no? que los buses aquí los auxiliares son muy muy parecidos porque tanto auxiliar como bus llevan compresores y ecualizadores el bus, como he repetido, ya está la saciedad, tiene un enganche directo al, al ministerio, pero lo tiene eh, siempre en, en la señal que tienes en la mezcla principal y en cambio el auxiliar, pues como veis en el routing, eh, hacerlo directamente, bueno, hacer directamente lo que es el, el envío del auxiliar mediante, mediante pues, exactamente el, el envío que tú le quieras y darle, ¿no? es decir, tienes que coger y, y marcar ahí si es pre-fader o post-fader y de esa manera evitas que se te mezcle tu mezcla principal en el volumen del, del auxiliar vale. bueno pues esta es una de las principales razones por las que el otro día utilizamos el grupo como grupo de instrumentos y no el auxiliar porque el grupo nos interesaba que respondiese al volumen de la mezcla principal puesto que los, los, la, la mezcla principal no iba directamente al main sino pasaba por el bus por eso se usa AUX cuando lo que utilizas es no es para un grupo de instrumentos para comprimirle demás, sino porque lo estás enviando a un, a un monitor, a un rack de efectos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues bueno, eso era todo para que veas un poco la diferencia y de por qué habíamos utilizado los buses en, en lugar de los, de los auxiliares. ¿Vale? Un saludo a todos.